Miguel Antonio López denunció este viernes que fue despojado de su cartera conteniendo dinero en efectivo y documentos personales. Asegura al momento de lo sucedido se desplazaba en una guagua del transporte público. Vine a una diligencia, eh, llegué al siglo XXI, eh, ahí se, me, me monté, que venía para Nagua de allá para acá, y se montó una doña conmigo ahí, estaba en la guagua, y saco la cartera para... Pagarle al chofer 50 pesos, cuando sale por la cartera que voy y la meto Me siento lejos a la doña y cuando voy a bajar es que me siento sin cartera Una señora que venía al lado mío, me dijo, ah, eso fue la doña que estaba ahí porque ella se iba a llevar el celular mío. Entonces yo vine a hacer esta denuncia ¿La cartera? Pues, ¿Tenía dinero? La cartera tenía eh, 9 9, como 9.300 pesos Cédula, el, el cédula eh, carné licencia de conducir eh, un seguro de una pasola que tengo, eh, ahí está una fotocopia de cédula de los hijos míos, de la esposa mía, porque vinimos a una diligencia al, al, al siglo XXI. Usted no fue el cuartel policial. ¿no? no, no he ido al cuartel, no, voy a estar de ahí. Entonces, entonces usted dice que fue la señora por la Para mí fue ella, porque la mujer que estaba ahí me dijo, sí, eso fue ella porque ella el, el, me, me iba a llevar el celular y lo vio feo y y lo dejó. Pide le devuelvan sus documentos personales. Cada vez reitera se desplazaba en la ruta e de esta localidad. sí yo estoy aquí en, en Telenorte de San Francisco, Macorís. Eh, si le es posible que, que coja el dinero, pero que me los documentos, porque los documentos valen más que, los, que los, el dinero. Yo, mi, eh, mi nombre es Miguel Antonio López. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.